Tú ves, tú ves, No es pero hay Estoy poniendo con la cosa. Bitch eh. taking down you. Te fumando Vicente quinta vellos Y en no este tabio Estoy fumando tabio Estoy fumando tabio Estoy ganando tabio Vibra 420 20 hercios El demonio son los tercios Yo ya no miro los precios Vicente quinta vellos Estoy brillando más que tú, estoy brillando más que tú, estoy pegada hasta el tú. Estoy haciendo mucho flow pero mi vida es un look. Al fin en el country club, hoy en uno make it cute. Los casi están en mi mood oh -oh. y yo winning Ws, beats I'm taking Ws, eating up the Ws. Estoy fumando Ws, estoy fumando Ws, estoy ganando Ws. E si some taking W, eating at the W, perfume on the W.